Hola, bienvenidos al, al caso sobre gestión contable. En el, en el primer caso lo que haremos será analizar las anotaciones que deberemos de realizar en el libro diario. Este caso es de una naturaleza eh, puramente contable y lo que eh, pretende es eh, que el alumno realice las anotaciones dependiendo de cuáles son las, las distintas cuentas y subcuentas que estamos utilizando eh, de, de, el alumno deberá de saber si esa anotación debe de ser realizada en el debe y en el haber. Se indican una serie, de, una serie de, de elementos que irán englobados dentro del activo, dentro del pasivo y dentro del patrimonio neto, y el alumno deberá de realizar, por tanto, la anotación ya sea en el debe o en el haber. Por, se indica por ejemplo, la compra de un mobiliario de, de oficina con su posterior, con su posterior pago, eh, la adquisición de, de maquinaria, eh, o, o las concesiones de, de préstamos. El alumno lo que debe de hacer es rellenar en, en, las, eh, en las casillas que se le han indicado cuáles serían los importes y dónde irían dentro, de, dentro de, del capítulo debe o dentro del de, de, de haber. En el, en el caso 2, lo, de, lo que debemos de realizar eh, sería también de naturaleza contable y sería en este caso eh, clasificar los, eh, los elementos patrimoniales y, y las masas patrimoniales. Lo que debemos de hacer es, eh, cada uno de los elementos que se nos han dado, eh, que conocemos, eh, lo que debemos de hacer es decir si pertenecen al activo, si pertenecen al pasivo o si pertenecen al, al patrimonio neto. Cada uno de estos distintos capítulos, eh, dependiendo de si son una inversión o si son una fuente, de, una fuente de financiera para la empresa deberá de analizarse si es un recurso ajeno o un recurso propio para ir eh, indicando cada uno de ellos en, en, la tabla que, en la tabla que se ha indicado en el enunciado. Es un, es, un caso, es un caso de naturaleza contable, no es complicado, cualquier tipo de información adicional simplemente sería recurrir al plan general contable para ver cómo está clasificado. Muchas gracias.